Uh -huh. Lo que tenemos acá es un transformador que ha llegado desde China Específicamente de Chihiro El cual está presentando problemas, de hecho todavía se ve la carga Lo que sucede con este transformador es que al momento de conectarlo Produce una intermitencia en el voltaje, subiendo o bajando que hace que obviamente el aparato electrónico se detenga. Esto lo podemos ver gráficamente con luces del mismo voltaje. Mm -hmm. El cual lo dará gráficamente. qué es lo que está pasando con este transferro Como ven está apagado. Y la fuente de acá está desconectada. Acá. A, a conectar, de hecho esto se empieza a calentar de una manera al cabo de un tiempo y provoca que las luces de acá van a empezar a parpadear, de hecho vamos a ver que esté todo bien conectado. No, no vamos a hacer algo para mejor mejorar la prueba lo que vamos a hacer vamos a hacer ese control que lo que hace es que reduce la intensidad de las luces y vamos a conectar directamente a la C y no, horrible miren lo que sucede Mal. Este es como Está caliente, está hirviendo Y provoca que el doctor se apague El doctor ahora lo tengo conectado Porque tengo el mismo Que de original, igualmente Y lo que vamos a hacer Vamos por ahora, que vamos a hacer una prueba Desconectar El doctor Y vamos a conectar directamente a las luces. Y voilà. Como ver, el doctor se apagó. Problema del transformador de China.